Hola, hola, Buenos nosotros aquí solo comentando un día en la taberna Y hoy volvemos con Frostpunk, que este va a ser nuestro capítulo número 4 Que como ya vimos en, en... bueno, en el capítulo anterior estamos jodidos Porque no tiene otra palabra Necesitamos conseguir carbón, conseguir madera, conseguir acero ¿vale? necesitamos hacer que el calefactor esté funcionando a tope Que no pare de, de funcionar Que tengamos la extracción de carbón suficiente como para que esto... No ocurra, vale, eso es importante Además Además Necesitamos hacer La construcción de la baliza para Encontrar más gente, que nos vengan a ayudar Así que, vale, vamos a darle Vamos a ir a por ello Estamos recogiendo aquí madera Estamos recogiendo aquí carbón Seguimos Recogiendo raciones de comida Para Para transformarlas y que podamos comer un poquito de momento traemos como mucho 6,7 de comida al día Esto es súper poco, en verdad, para la gente que somos ¿Aquí no hay pacientes? Ah, sí Ah, pero estamos fuera de horas de trabajo Ah, vale, ya decía yo, digo, what? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vale, vamos a darle un poquito, un acelerón Hemos sacado cosas nuevas de aquí Al tambor de extracción Puestos de recolección estamos estamos de extracción estén al alcance vale, o sea, hay que, habría que construir un puesto de extracción aquí cerquita ¿y dónde está? un puesto de recolección aquí rollo por este estilo pero uf, es que no nos pilla lejos de todo bueno, aquí está bien, aquí está mejor hmm, habría que verlo, bueno, se deja para un futuro, no pasa nada el generador va a apagarse, pero ¿por qué? Vamos a poner aquí un turno ampliado Nah, se nos va a apagar de nuevo Fua. Nada, el horror Se va a apagar Vale, vale, vale, vale Recogemos carbón, recogemos carbón, recogemos carbón ¿Tiene que no te apagas? ¿Por qué? ¿Pero por qué se si me apaga el calefactor si sí tenemos carbón? Vale, vamos a enchufarlo. Me da muchísima rabia que pase eso. Vale, madera, nos falta madera. Por alguna razón hemos perdido madera. Eh... Vale, vamos a sacar a dos personitas de aquí y vamos a meter a dos personitas aquí, ¿vale? 43, es que vamos perdiendo gente, se nos va muriendo peña por el camino y es horroroso. Vale, al 2 de velocidad. Aquí tenemos turno extendido, ¿no? Sí, perfecto, no debería, no tendría por qué. Vale, no, aquí tienen el turno extendido y siguen trabajando y recogiendo carbón, 9 horas. Vale, bueno, yo creo que día a día... Van a ir sacando... ¿Cuánto sacamos de aquí? Vale, ok, ha llegado el fin de turno y han acabado... Vale, pero empiezan a las 6 de la mañana, entonces eso está bien 19 de madera ¿Cómo lo tenemos? Tecnología, la baliza 20 de madera y 35 de acero Vale, para el día de mañana lo tendremos Vamos a darle calor... Pasando hambre, muriendo de hambre, Dios. Vale, hay que. Tenemos que llegar a la baliza. Se nos va a consumir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿A qué horas son? Son las 5. Venga. Vale, 6 de la mañana. Podría sacar una calle, la verdad, todo se ha dicho. 6, 7. ¿Sigue bajando la temperatura? Sí. ¿Oye? Venga, llevad carbón. ¡Dios! Pedazo bajona. Que no se pague. ¡Ay, por el amor de Dios! No estoy entendiendo la mecánica de por qué... ...no tenemos carbón... ...literal... ...no estoy entendiendo la mecánica... ...o sea, ¿por qué razón... ...se apaga esto? 26, 34... ...me equivoqué... ...20, 35... ...vale, vamos a sacar a la gente ya de aquí... ...todos fuera... ...vale, vamos a meter a otra personita aquí... Y luego aquí dos más Venga, hay que sacar carbón a tope Ahora cuando tengamos alrededor de Vale, 50, vale, vamos a meter El carbón aquí 7 horas Aquí el turno extendido hasta las 8 de la tarde Vale Pero vamos a meter un turno 24 horas Porque si no no vamos a hacer nada con esto Vale, ok, vale, vale, vale, vale paramos Tenemos la baliza, ¿dónde podemos meter la baliza? Aquí mismo está bien Vale Vale, vale, esto está bien Lo que pasa es que, claro, no tenemos gente que trabaje ahí Van más lento al tener que ir por la nieve Puede ser, ¿eh? Es que no tenemos comida El carbón no, se, no puede parar La extracción de carbón no puede parar Eso lo tenemos más que claro Vale, vamos a meter aquí un turno Bien rico de 24 horas Vale No puede No puede parar el carbón, o sea, necesitamos estar Ahí a tope, vale, tenemos la baliza. Punto uno, ya no estamos perdidos y llegados De ahora en adelante nuestra gente podrá subir en los páramos Helados que nos rodean, tierra helada Ojo oh qué ocurrido vale wow wow qué bonito es como si fuera un faro hola qué ocurre Expedición perdida. Muchas tiendas de campaña podemos ver muy bien de gente los alrededores. Deben de ser los mismos perdidos de nuestra expedición. ¡Wow! ¿Y aquí? Varios vehículos destrozados. No hay rastro de vida. Probablemente se trate de nuestra maquinaria. Esperemos que así sea. Tuvimos que dejar atrás muchísimos monstruos al accidente. Envía exploradores al... Vale, ¿y cómo puedo enviar exploradores? Oh, 40 de madera Wow Vale, pues la recolección de madera no para Acero, carbón Vale, vamos a dejar de recoger acero Y vamos a meter aquí gente al carbón ¿Qué ocurre? Listos para la búsqueda La gente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 vamos a dejar de buscar bueno, sí, vamos a meter al ingeniero aquí aquí hay dos personitas trabajando, hay pacientes esto está lleno de residentes necesitamos las prótesis pero claro, es que sacar la prótesis adelante vale, la prótesis era por aquí libro de leyes las prótesis pero, por ejemplo, los lisiados equipados con prótesis y los edificios médicos podrán volver a trabajar. Disponibles en la fábrica. Pero claro, no tenemos fábrica. Sopa. A más gente con la misma cantidad de comida cruda. Ligeramente el descontento aumentará. El comer sopa causará descontento. Medidas desesperadas, supongo, pero. Es que aditivos alimentarios, lo de meterles el serrín me parece horroroso. No puedo asumir más gente enferma. Vamos a meter la sopa. Sopa 5 raciones de cada dos de comida cruda. Bueno, yo qué sé. Sí, todo, literal, todo vale para calmar los rugidos del estómago. Es que otra cosa no podemos hacer. Hay muchísimo descontento y muy poca esperanza. Una ley polémica. Vaya hombre. Esto es acero. No, uy, ¿por qué tenemos gente aquí en acero? Aquí en la madera, hombre. Vale. Esto sí, lo que pasa es que es muy poca madera. Venga, un acelerón, hombre Y ahora que tengo que activar el sobrerendimiento. rendimiento Ahora no aumenta el consumo de carbón, ¿no? No, vale, ok Perfecto, eso pues está bien ¡Oh! ¿Qué era lo que salía aquí? Ah, vale, la leyenda Muy frío, gélido, congelado Vale Vale, vale, vale. Entiendo que, claro, si, con, si construyes ahí en, en Parla, súper lejos, pues normal. Uh, oh, es que mira cómo baja... Ah, no, esto es el sol. Digo, cómo baja la ola de hielo por la montaña, pero no, es el sol, es el sol. Cómo mola la baliza, ¿eh? Está muy guapa. A ver, carbón. Esto seguimos el turno... Bueno, tiene el turno de 24 horas, que le queda un ratillo. Las temperaturas bajan. No morirme frío mientras trabajo. Pues la verdad es que yo también espero que no os moráis de frío, chicos. No nos haría ningún bien con que no nos falte carbón, me es suficiente. Trabajo, ha muerto. Es que que muera gente es literalmente lo peor que nos puede pasar. Pero literalmente lo peor que nos puede pasar. 40 bajo cero es muchísimo, ¿eh? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Oh, qué es esto? En busca de otras ciudades. Hombre de Invernia. de Invernia. Encontramos un hombre exacto al borde de nuestra ciudad. Decía que. Venía de Invernia, un asentamiento que se encuentra no muy lejos de aquí. Y que él era el último sobreviviente. Invernia ha caído, todo el mundo ha muerto y no hay esperanza de supervivencia en este maldito páramo. Estáis todos condenados, deberéis escapar. Esas fueron sus últimas palabras. Así que estamos solos. Hostia. Pero me lo pones. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la ciudad. Se supone que habría varios asentamientos y equipos de construcción aquí. Gente viviendo vidas normales en hogares calentados por generadores. Pero estamos solos. Wow. Dios, ¡Dios, Dios, Dios! ¿Qué Dios, está pasando? un ¡Motín! Este lugar es una trampa mortal. Tenemos que salir de aquí. Que no cuenta el pánico. Aún seguimos con vida. Tenemos que aprender de sus errores. Ha sido un error estúpido venir aquí. Deberíamos volver. ¿Por qué fracaso Invernia? Aquí también moriremos todos. ¿Aquí también moriremos todos? Y la esperanza está... Al cero. Invernia ha caído. Están todos muertos. ¿Cómo vamos a subir aquí sin ayuda? Tenemos que volver a Londres. No hay esperanza... Alguna en este desierto lado. La gente empieza a formar corrillos a medida que la noticia sobre el destino de Invernia se propaga por la ciudad. Algunos de ellos quieren dejarlo todo y huir a Londres. Está empezando a cundir el pánico. Debo darles los motivos para seguir adelante. Oh. Dios. Elige nuestro camino. La gente está alterada y atormentada por miedo y dudas. Han perdido la esperanza en nuestras posibilidades de supervivencia. La desesperación podría empujarlos rápidamente a cometer actos desesperados. También... Tienes que mantenerlos unidos tras una visión de futuro. Decide ahora qué motivos les para seguir adelante y restablecer la esperanza, o de lo contrario nuestra ciudad será envuelta en la espiral del caos que asoló Invernia. Un nuevo conjunto de leyes, orden, fe y espiritualidad. Pues sinceramente vamos a rezarle a Dios. ¿no? El rollo dictatorial fascista, llámalo X, no me parece el mejor para una época glacial, pero bueno... No es, no es mi rollo, no es mi rollo. Así que vamos a tirar por fe y espiritualidad, propósito, Dios, casa de adoración. Necesitamos un lugar en el que practicar en paz nuestra fe, casa de adoración, sermón, una habilidad sermón. La gente que vive a los alrededores se reunirá para rezar lo que hará comiente la esperanza. Vale, ok, vamos a firmarlo, entiendo. Bien hecho. Bien, hecho de menos rezar junto a mis hermanos. Por fin, hacemos. Hace tiempo que deberíamos haber construido una casa de oración. O. Oh, vale. 30 de madera y 10 de acero. Es que hace falta una cantidad de madera brutal. Vale, aquí como nos está trabajando, vamos a quitar a la gente y vamos a añadirla aquí. Venga, tres ingenieros recogiendo madera. El... Por Dios. Esto que no me falle. Es que literal, nos hace falta gente. Necesitamos mucha madera para que esto uy, ¿Qué está pasando los escépticos quieren marcharse has conseguido convencer a la mayoría, pero la esperanza es escasa un grupo de gente sigue estando tan asustada que planea ir a Londres en 15 días han venido para intentar hacerte cambiar de opinión y dices que el orden nos salvará, sandeces es que nos pondremos a rezar para que la comida caiga del cielo cuando empecemos a morirnos de hambre si no intentamos si no intentamos llegar a Londres terminaremos con Invernia calmaos, no vamos a morir Vale, tu pueblo está dividido Algunas personas están tan asustadas que planean abandonar la ciudad para irse a Londres en 15 días Intentarás convencer al resto para que se unan a ellos aprovechando el descontento El miedo puede llevar a la gente a cometer actos desesperados Mantén la paz, infunde esperanza entre la población Y gestiona el descontento para dirigir la ciudad de manera segura Ante la crisis social que se avecina Dios Los londinenses, no permitas que los londinenses afecten a la ciudad Restantes tres. Tendencia, puede que mucha gente suene a los londinenses Wow Vale, ok, prioridad La ca Al menos, al menos una casa de oración ¿Cuánto tenemos? Tres días Yo creo que en tres días sí que somos capaces De plantar la casa de oración, ¿no? Ha enfermado gravemente Es que además Tenemos la sopa, tío Joder Está difícil esto, ¿eh? Porque además estamos en una ola fría A ver que nos explote esto vale. Y no hay previsión de que se acabe Dios Porque cada vez está todo peor <ríe> Alguien me explica 15 La casa de oración que necesitaba Muchísimo acero El cual ni tenemos ¿Qué ha pasado? Vale Ha acabado el trabajo algunos ciudadanos han venido a hablar de la falta de comida. Llevan días hambrientos y temen que pronto empiecen a morirse de hambre. ¿Quieres que hagan algo? 21 raciones. Pff, vale. Es imposible. Aquí tenemos que tener a alguien, sí o sí, para que vaya sacando los trabajos. Pero es que... Vale, vamos a quitar una persona de aquí y vamos a mandarla a cazar. No puedo porque si... ¡Ah! Vale, pues nada. Venga. A ver si así podemos. A ver si así podemos. Y suerte, suerte que hemos sacado el... La mejora. Porque si no, iba a ser ya una locura. ¿Esto va a estallar? Uh, no, vale, 58%. Vale Vamos a sacar otra persona de aquí Vamos a meterla aquí Porque si no Lo vamos a tener muy feo 6 por hora sacamos 7 con 2 Si todo va bien Uf, Es que está muy feo Alimenta a la gente hambrienta Como no nos espalemos por aquí Lo vamos a tener muy feo Funcionamiento Sobre rendimiento Vale Vamos a pagarlo todo este día el sobre rendimiento. Uf, es que alucina. Vale. Eh, vamos a llegar a cero de carbón. Es la una a 6 de carbón por hora. Sí que llegamos a cero. Uh, la gente está desesperada. En la calle se comenta abiertamente. La posibilidad de un golpe de estado. Sin esperanza al pueblo. No ve ningún futuro para nuestra ciudad. Y te echan la culpa. ¿Qué hacemos? Necesitamos custodios de la fe. Tenemos que aguantar un par de días. Vale, es que... Vale, a ver qué ocurre aquí. La gente quiere partir a Londres. Ha convencido a persuadir a sus amigos y vecinos para que suman de una al viaje. La gente es fácil de convencer porque no confían que logremos sobrevivir aquí. Cinco londinenses... Eh, eh, eh, la fe, claro, es que no tenemos acero. Eh, eh, eh, ¿Aquí podemos plantar un turno 24 horas? No. Antes, conseguiremos empezar a trabajar antes de que se apague. Venga, darle un poquito de alegría. Vale, aquí se supone que ya estaban trabajando. Y es que no para de bajar, ¿por qué si tenemos carbón? Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Porque, o sea, en cuanto baja... ...hay que volver a activarlo. Uf. Vale. Nah, y no vamos a tener fe. Tampoco vamos a llegar a los 40 que nos hace falta... ...para la madera. Eh, baja el descontento porque la gente se muere. La baliza. Vale, crear el equipo... Un millón de exploradores, ubicación descubierta Vale, esto es ir los londinenses Vale, es peña que se quiere ir Literalmente va bajando la esperanza Fua, que va? va Nos van a pegar el golpe de estado y nos van a tirar A la calle, gente 4 de 15 claro Es que si se van muriendo los trabajadores ¡fua! Se ha muerto hasta el ingeniero Que teníamos aquí, esto es horroroso los de madera, vale nada, se va a apagar el generador y nos vamos a ir otra vez al carajo dios cómo se han acumulado tantas cosas claro, tiempo libre que va en cuanto dejen de trabajar aquí se acabó. Eh, Porque es tan difícil? Es imposible, tío. La calificación está apagada, el cenador funciona, la gente se muere. número uno del pueblo. Los niños se quedan más adeptos. ¿Qué va? Eh, venga. A trabajar en carbón ¿Cómo sobrevivir? Me pregunto si nuestro capitán realmente tiene algún plan Sí, yo también Ah, bueno Ha muerto, ha muerto uno de los londinenses Eso está bien, lo podemos matar Claro, es que si se muere la gente... Claro, tenemos que redistribuirlo como si fuera, estuviéramos al principio, literal. Enfermado gravemente. Vale, vamos a enchufar la calefacción. Vale. Bueno, poquito a poquito. Hay que ir jugando con eso. Hombre, Es importante que no se apague, pero... Si podemos... Vale, a ver si podemos llegar a los 30 de de la comida por lo menos uh, a ver qué ocurre ahora, hogares fríos calentamos algunos hogares uf, ahora no puedo ocuparme de esto, el descontento aumentará más, bueno, no pasa nada <ríe> literal, no, nah, pasa nada estamos descontentos, pues un poco más eh, no sé si nos hemos equivocado con el camino de la fe o, o el otro, el, el de la justicia bueno, la ley y orde, el orden era más sencillo de, de abordar pero, fuah Eh, eh, eh, eh. Vale, vale, un poquito más de velocidad Es que necesitamos llegar hasta los 40 Lo que pasa es que, claro, aquí no trabaja nadie por el frío La esperanza no la vamos a... Oh, Ah, no, no, que va, ni de milagro Ceremonia funeraria en el cementerio Nos hemos quedado sin carbón Vale, pues la gente ah, Nos hemos quedado sin carbón El generador va a apagarse Dios... ¡Qué locura! Vale, bueno, vamos a solventar lo de la hambruna. Una cosa por otra, supongo. Claro, es que no tenemos reservas. Ha llegado tu hora. Vamos, que nos van a reventar. Nos echan y nos fulminan. Estamos condenados de todos modos. Cabrón, con suerte, tendrá una muerte rápida. Exiliarlo no nos salvará, pero es un alivio. No lo volveremos a ver y me alegro. LOL. El fin, te han destituido. Un grupo de hombres de aspecto sombrío te bajo el generador. La multitud aguarda silenciosa y te de forma inexpresiva como si viera caer la nieve. Te someten a un juicio sumario y evitas la pena de muerte como recompensa por tus esfuerzos tu castigo es el destierro. Lo he dicho lo mejor que, que he podido. Ok, pues supongo que fin. Dios, vale Es duro, es duro Trataremos, trataremos de coger algún punto de control antiguo Seleccionar escenario esto es donde estábamos Ah, no, no, vale así, Ok, tenemos que hacer este Eh eh, eh, eh Cargar partida Vale, y. Fu uh, Vale, tenemos el día 13, que es antes del, de comenzar este capítulo No sé cómo lo haremos, no sé si empezaremos una nueva Porque el planteamiento me ha gustado, pero bueno, ahora ya hemos aprendido cosas Y a lo mejor volvemos a empezar de cero para darle... Darle caño... Creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a coger, vamos a empezar de cero Ahora llevamos solo cuatro capítulos, digamos, de, de prueba Hemos aprendido nuestros errores, vamos a comenzar otra vez desde el principio Y de ahí para adelante Sí, creo que va a ser así y lo vamos a dejar por aquí hoy Así que, nada, eso ha sido todo por hoy Recordad, vamos a empezar de nuevo con nuestra expedición Y haremos mejor las cosas Dicho esto, lo de siempre Seguimos en Twitter los dos, tanto aquí como a mí, Que van a estar los dos en la descripción También, que bueno, comentamos un poquito de todo en general También, seguidnos en Twitch Abrimos directo normalmente sobre las 7, 7 y media todos los miércoles Si no es así, normalmente avisamos por Twitter Entonces estamos ahí charlando un rato con nosotros Y ya luego vamos a lo que surja Y por último